ellos se sienten más respaldados y se sienten autorizados a expresar sus ideas, incluso um, se sienten um, como más, um, con, con más fuerza para, eh, um, entre comillas, transgredir, o sea, para no hacer la típica la clase expositiva, la, el típico examen de repetición, sino intentar otras cosas. Yo creo que la colaboración es muy importante.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 Haces un esfuerzo eh, grande por, por innovar y después ves que los alumnos no lo van a hacer. Yo creo que es importante innovar porque expone a tu alumnado a este tipo de, de, de hábitos, ¿no? de que siempre hay que estar pendiente de qué alumnos tienes nuevos, eh, qué puedes hacer para mejorar su, su aprendizaje o, o, o la forma tuya propia de, de dar las clases. Si ellos ven que tú lo haces, eh, están expuestos a eso y por lo tanto muchos de ellos después mmm, ves pues lo, lo ves cuando están en los centros, que también persiguen eso, esos hábitos. A pensar, eh, como a muchas otras cosas, como por ejemplo ir en bicicleta, se aprende pensando o yendo en bicicleta, es decir, eh, no, no es posible... Enseñar a pensar Uno aprende practicando Y con cierta Moderación, es decir Es cierto, en las redes sociales En internet está todo, la información, etc Pero más información no nos hace más informados En ocasiones más información Lo que nos hace es más desinformados Y creo que hay que enseñar Y tenemos que aprender a vivir en un mundo En el cual hay ...interés en desinformarnos... ...y en manipularnos... ...y en hacer que hagamos cierto tipo de cosas... ...que votemos a unos, que votemos a otros... Y ...en la medida en que seamos competentes... En ...mediáticos, competentes digitales... ...seremos capaces de, de escoger entre, entre... ...aquellas fuentes de información que nos intoxican... ...y otras fuentes que no nos intoxican... ...pero desde luego... ...imponiendo un poco de pausa... ...el otro día leía sobre slow education... ...como slow food... ...o slow life... ...como eh, menos cantidad de cosas más reflexivas, más despacio y más profundidad, no tanta superficialidad y creo que en, el, en la educación superior la tecnología ha contribuido a aumentar ese ritmo rápido en el que se hacen las cosas sin pensar eh, y estamos saturando a nuestros estudiantes de trabajitos, de entregas de proyectos y de cosas que deberíamos replantearnos con mayor planificación entre profesores y mayor profundidad y menos cantidad, desde luego. Tenemos que tender a formar a todos los niños y niñas en saber afrontar el futuro. El futuro, como sabemos, es incierto. Hay profesiones actuales que no existirán en unos años y las profesiones de unos años no sabemos ahora cuáles son. Entonces, considero fundamental que, que esta metodología se base en, en enseñarles a resolver retos, retos profesionales, retos de su vida cotidiana, utilizando las TIC y e, insisto, con, con la perspectiva de género, tanto ellos como ellas, eh, para que estén preparados para, para el futuro. A mí me parece imprescindible, digamos, sobre todo un territorio de archipiélago, distanciado de los continentes, que la Universidad de La Laguna haga una apuesta decidida por lo que se conoce como la educación a distancia digital, online o como se quiera. ¿no? Es decir, con, con eso podríamos ganar, digamos, eh, alumnado que está eh, geográficamente distante en otras islas, en la península y sobre todo en lo que es la comunidad latinoamericana. ¿no? Por tanto, yo creo que sería muy interesante esa apuesta por, por la educación a distancia lo cual significaría eh, hacer oferta de títulos, sobre todo de posgrado, quizás también de grado, ¿no? eh, en este nuevo formato o modalidad ¿no? de la utilización de Internet. Evidentemente no es fácil. No es fácil porque implica eh, reformas digamos, institucionales con relación a las titulaciones sobre todo eh, formación o capacitación del profesorado de nuestra universidad para reconvertirse de algún modo en que la docencia no es lo mismo hacerlo en aulas presenciales, sino también saber hacer docencia en aulas a, a distancia, en entornos online.